ver ¿qué tal? Ya tenemos a los candidatos que representarán a Malta, al país mediterráneo. En Eurovisión 2023 vamos a ver esta canción de Malta, que bueno, escuché las canciones, el fragmento de las canciones, pero hace ya muchos días. Hay muchas elecciones y realmente no recuerdo esta canción. Así que vamos a ver si, si esta es de las mejores que han elegido hoy, porque la verdad es que me he quedado un poquito frío con muchas... De las candidaturas que han sido seleccionadas hoy sábado Teníamos siete para elegir Todavía nos falta la italiana Que estará a punto de anunciarse Pero bueno, vamos con esta penúltima Que es Malta Y son de Basker con Dance Bueno, esto me suena a Jemmy Cass ¡Ey! Si es que están ahí. <risa> Ir al Osco. Está Destiny. El hombre, no sé quién es. <risa> bueno, así ya me estáis ganando. Además, el sonido es muy bueno. Me gusta. Oye. Suena muy bien. de lo mejorcito de hoy al menos por el momento Pero además el saxo suena súper bien el solista tiene muy buena voz Ay, me gusta la puesta en escena Normalmente me suele gustar las canciones que envían Malta, pero oye, muy muy buena. Esta parte me gusta. Ya os digo, el saxo es buenísimo. con ellos tengo menos dudas y creo que sí, que los veo en la final además es de estas actuaciones que no necesitas cambiar mucho de cara al festival O sea, la puesta en escena me parece efectista la canción tampoco le daría mucha más vuelta espero que sigan con esta canción no la cambien como el año pasado porque realmente me gustó más la que dijeron out of sight que I am what I am. Muy bien, malta. Estoy sorprendido con ellos. Vamos. Oye, yeah. pues para mí la mejor de, de esta tarde-noche. Sin duda me quedo con Malta. Muy buena. Oye, me han gustado de Basker. O sea, la puesta en escena, la canción... El solista es bastante bueno en directo. Me gusta mucho la parte del saxo. El juego de la mano. Además con, con, con los cartón-piedra de, de Destiny de ir al osco. Al otro no lo he podido reconocer bien. Pero oye... Está de 10 esta propuesta por Malta. Muy, muy bien. De verdad, la que más me ha gustado hasta el momento. O sea, oh. Bueno, pues esto ha sido Malta con el mejor sabor de boca de, de toda de toda la tarde. Sin duda. A la espera de que salga la canción italiana de los vecinos italianos. Pero ya os digo, me quedo de momento con Malta de, de estas 6 que tenemos ahora. Muy, muy buena. Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros al canal que me ayudáis mucho. Y nos vemos en el próximo, chao.